Bueno, algo muy común que tal vez no debería ni sorprenderte, pero es el encontrarte que dentro de una repetitiva haya otra repetitiva más. ¿Cómo es esto? Bueno, sencillamente una repetitiva, dentro de las instrucciones que puede contener el ciclo de una repetitiva, puede haber cualquier cosa. Inclusive una estructura repetitiva. Y de hecho es algo sumamente común, como vamos a ver en un momento. Pensemos en un algoritmo que tenga que tomar una cantidad de números, así como está acá, un conjunto de números y tenga que emitirlos ordenados de alguna manera. En este caso, de menor a mayor. Un posible algoritmo que resuelve este problema es el que te estoy mostrando en este momento. Fíjate lo que dice, es repetir tantas veces como elementos haya en el conjunto. Esto podría ser, de hecho, debería ser una repetitiva definida. Uno antes de empezar ya sabe cuántos elementos hay en el conjunto. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es tomar el primer elemento del conjunto y almacenarlo en una variable a la que llamamos min por mínimo. Y después, sin salir de la repetitiva inicial, vamos a volver a repetir a tomando cada uno de los elementos que quedan, que restan en el conjunto y almacenarlo temporalmente en una variable a la que llamamos e. ¿Qué hace esta segunda repetitiva? Simple, dice, si e es menor que el valor que tiene la variable min, entonces cambia. El valor de min por el valor que tiene e. ¿Sí? De ese modo te puedes dar cuenta que en cada vuelta de esta repetitiva. Siempre min termina siendo el, el elemento más pequeño que, que haya en el conjunto en este momento. Cuando termina esta pequeña repetitiva. Que no es más que el algoritmo que habías hecho en la clase pasada. Para calcular el, el número mínimo de un conjunto. Cuando termina emite el número min. Y por último esta es la parte por ahí más interesante, lo que hace es remover el elemento min del conjunto. ¿sí? Con lo cual, fíjate que en cada vuelta de la repetitiva el conjunto va quedando más chiquito, ¿sí? eventualmente el conjunto va a quedar vacío cuando le hayas sacado todos los elementos. Pero lo importante es que lo que se emite en cada momento es el más chico de los elementos del conjunto que, sobre el que estés trabajando. Y como lo estás removiendo, bueno, pasa eso. Quedan ordenados los, los números de menor a mayor. ¿Lo vemos más despacio? Vamos a ver cómo va funcionando este, este algoritmo. Acá bueno, está el conjunto de números que no sé si habrás visto antes, pero en ese lugar que está marcado en rojo ahora había un cero, y ese cero es lo que está en el, ahora en el círculo de la derecha, que es el elemento que se extrajo del conjunto y se mostró por pantalla. En la siguiente vuelta de la, de la repetitiva, digamos de la repetitiva grande, lo que se hizo es sacar el, el elemento 1. ¿Por qué? Porque el 0 ya no estaba. Entonces el más chico que quedaba de recorrer todo el conjunto era el 1. Que ahí es donde lo ves en el círculo de la derecha. Primero se emitió el 0, ahora se acaba de emitir el 1. Y ese 1 ya no está más en el conjunto de la izquierda. Nuevamente sucede lo mismo con el número 3. Y bueno. En definitiva, no voy a hacer todos los pasos porque sería muy aburrido, pero ya por ahí te puedes dar una idea de cómo, cómo funciona esto. Y ahí ves en el, en el conjunto de la derecha cómo están todos los elementos del conjunto original ordenados y cómo el conjunto original quedó absolutamente vacío.